¿Cómo utilizar el CAFT? Planifique las sesiones de exposición. No deje pasar más de dos días sin hacer las sesiones de exposición. Elija de dos a tres días por semana y programe hasta ocho sesiones de una hora de duración. Recuerde, empiece las sesiones de exposición cuando esté seguro de disponer de hora u hora y media sin interrupciones. Para realizar las sesiones es necesario que esté en un lugar tranquilo y sin distracciones. Procure bajar la iluminación. Siéntese cómodamente frente a la pantalla del ordenador. Póngase los auriculares y ajuste el volumen de manera que el sonido sea más bien fuerte. Mientras vea las secuencias, utilice su imaginación para hacerla lo más real posible. Debería conseguir sentirse como si estuviese viviendo esas situaciones, aunque ello le provoque malestar. No finalice nunca una secuencia que ha empezado antes de que la ansiedad que le haya provocado al principio se haya reducido, al menos, a un poco más de la mitad. Una vez haya superado la secuencia, es recomendable que la exposición a las imágenes y sonidos que provocan malestar se complemente con la exposición en condiciones reales. Por ejemplo, mire ofertas de viaje. Prepare su maleta como si se fuera de viaje. Vaya al aeropuerto pensando en irse a una destinación concreta. Busque su vuelo y hora de salida. Vaya a ver despegar y aterrizar aviones cerca del aeropuerto. E imagine que está dentro del avión.